Buongiorno amichis de FisiMas. Muy buenos días para todos Da Pablo El giorno de hoy voy a hacer un circuito Pero es el abdomen Voy a hacer 6 ejercicios 6 ejercicios 1 ejercicio y lo repito 3 volte Nuestro método va a ser Será così 30 segundos de, de laboro Con 10 segundos de recupero Serán 6 ejercicios 1 ejercicio y lo repito 3 volte. Buongiorno amigos de Fisi Da Pablo El giorno de hoy voy a fare un circuito para esmaltir el abdomen seis ejercicios ¿Cómo vamos a fare? ¿Cómo es tu, ¿Cuál es nuestro me, método de de, de, de Voy a fare 30 segundos de, de laboro con 10 segundos de recupero ogni ejercicio, lo repito 3 volte Yo espero que estos ejercicios te sean eficaces per mejorar tu performance No dimenticare mai de Abinarle una sana y correcta alimentación, correr, dormir bien, eh, Abasar un poco el azúcar aunque el graso. Con estos alenamientos y con tu buen estilo de vida vas a lograr grandes resultados. 16 constante. Ok, vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos, vamos. Primo, me hidrato un poquito, me hidrato, me hidrato. Ah. Bueno, bueno, bueno. Si tú ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. láchame tu comentario. Ayúdame a crecer. Y piano, piano, vamos logrando nuestros objetivos. Ok, controlo mi timer y vamos a iniciar. 3, 2, 1. ¡Vía! Nuestro primo ejercicio. Nuestro primo. Pues vamos a tocar. Toca, toca, toca. Piano, piano, importante la respiración, respira profundo, siente, prende el área, bútalo, Sí. toca, con las dos manos toca el pie, lentamente, siempre a tu ritmo, a tu ritmo, ta, continua, continua, continua, ok, una pequeña pausa, 10 segundos de pausa, nuevamente, vamos a hacerlo medio medio medio medio medio ok go go go go toca lento noche freta siempre labora siempre a tu ritmo a tu ritmo tú no compites para mí tú compites con tu exceso toca toca toca toca toca toca. respira profundo contrae ah. Lento, lento. Ok. Rest, rest. El reposo, el reposo. Nuevamente. Nuevamente. El último, el último. Última vuelta. Última vuelta cueste. Y cambiamos. Cambiamos. Toca, toca. Toca. Toca. Toca. Toca. Toca. Toca. Toca. Debe tocar el pie Debe tocar el pie. Perfecto, toca. Rest. Ay, ay, ay. Nuestro próximo. Nuestro próximo ejercicio. Tipo plan. Tipo plan. Toco punta de pie. Plan, plan, plan. Va. Toco. Vuelvo. Toco. Contraigo el glute. Toco, ta, dirrito, toco, ta, toco, ta, ah. toco. Ah. Mano contraria, toca pie contrario. sí, sí. rest, Ok, nuevamente, no queda 2, do view. Do do do. dos, más dos, más dos ok, se inicia ok, se inicia toco palo lentamente a tu ritmo siempre dirito, vaya, dirito ta mano contraria toca pie contrario Sí. Si. toca toca toca ya me esmaltiré el abdomen Dopo no de puesto voy a hacer un poquito de corsa. Ok. Ok. Manca el último. Manca el último. El último va. Toco. Toco. Toco. Toco. Toco. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Nuestro próximo. Vamos a hacer la bicicleta. La bicicleta. La bicicleta. Va. Esto. Ta. Ta. Uno. Gómito. Toca. Gamba. Diversa. Puesto. Sí. Sí. Uh. Vamos. Guarda un punto fijo. Guarda sopra. Ah, lento. Sí. Riposo, reposo Riposo. Riposo. Prepárate. La segunda. Oh. Guarda como una, la hora recto abdominales. Riposo, riposo. Manca el último, el último, el último, el último. El último. Se sentirá. Okay. Toca. Ta. Toca. Toca. Toca. Toca. Piano, piano. Andiamo a lograr nuestro objetivo. Dopo de cuesto, le puedes abinar ejercicio aeróbico una corseta Best. ok perfecto perfecto nuestro próximo ejercicio vamos a meter un poquito de mountain climber mountain climber mountain climber Mountain Climber o el escalador. El escalador. Rest. Ok. Vamos a hacer una pequeña modifica al mountain climber. Vamos a girar un poquito la, la, el ginocchio. Ok. Gira el ginocchio. Vamos a lo otro Perfecto, el último, el último. Te sentirá Ok, se va. Uno, dos, tres, veloche. Uno, dos, tres, lento. Uno, dos, tres, veloche. Uno, dos, tres, lento. Uno, dos, tres, lento. Veloce, lento. Meloche. Lento. Meloche. Ok. Nuestro próximo. Nuestro próximo. Go. Vamos a parar con este Abrazo la gamba. Abrazo la gamba. Sí. La abrazo. Sí, la siento. La siento. Sí. Oiga, me he fato mal el ginocchio. Fue parte del de, de laboro. Fuerza. Sí. Sí. Rest. Perfecto. Perfecto, me he fato mal con el Mountain Climber. Le fato vecino a la a terra. Eh. Okay. Go. Cambio, cambio de gamba. Uno. dos. Tres, A, la brazo, C, C, si, vamos, vamos, Ok yes. okay, que reposemos, manca el último, el último, el último de esta serie. Y queda bancando un alto en piú. Oh. Ok, se va. Uno. dos, Ah. Si puedo. Vamos. siente el ejercicio. Concéntrate. Soy una persona afortunada. Que hay la vida, la salud, la bolia de melulares. ¿Sí? ahora no te has inscrito. ¡Inscríbete a este canal! ok Para finalizar, ¿eh? vamos a hacer el último ejercicio. Este es una doppia plan, doppia plan. Doppia plan. Go. ok Okay. Doppia plan, vádelo ¿Vale, pues. ¡Ta! Ta, montan clipe. 1, 2, 3. Echendo. ¡Ta! Salgo. ¡Ta! Ta, montan clipe. 1, 2, 3. Echendo. ¡Ta! Nuevamente 1, 2, 3, echando. Salgo. 1, 2, 3, echando. Ok. Nuevamente. Okay. Uh. Madre de Dios. Madre de Dios. Ah. Si puedo, si puedo. Seis fuertes, seis fuertes. Oh. Nuevamente. Nuevamente. Nuevamente. Ta, ta. Toco el, toco el nombre contrario. Uno, dos, y salgo, ta, toco, uno, dos, y Salgo, ta, ta, toco, toco, y se va, se va, ta, ta, toco toco ta, uh. vamos vamos ta, el abdomen vamos con el abdomen, vamos, si puedo reyungir los objetivos ok, nuevamente va salgo, salgo, veloce 1, 2, 3, echando 1, 2, 3, ta, ta 1, 2, 3, echando si, nuevamente va 1, 2, 1, 2, 3, echando Sí, sí, va Uno, dos, tres Rest. Ok Por el yordo de hoy Habíamos finito Miles y miles gracias A todas las personas Que han no faltado con este entrenamiento Congratulations. De acuerdo. Your workout is complete. Pablo ah, ah, ah, ah, ah. Si tú A estos ejercicios Le metes un poquito de ejercicio aeróbico Vas a estar En forma Vas a estar eh, Tallado con las rigas que se ven en tu abdomen. Repite con este ejercicio al menos de 2 a 3 vueltas a la De cuore, Pablo.